Santa Ana, los rieles. los rieles y la de Jaya, sí, alguna sí, sí, sí. Eh, y algunas distribuciones que vamos a hacer en sectores. Ahora ustedes vieron que vinimos de Aguayo llevando unos 12 abanicos que nos solicitaron para el centro de atención primaria que hay ahí, del internamiento del proyecto Aguayo. Eh, ahí le dejamos unas 50 medio quintal de queso para los desayunos y la cena de, de, todos los días, de todos los días. Y ahora vamos también a un albergue de niños. Eh, que vamos a llevar una, una, una compra de seis sacos de arroz. Y eh, veníamos a una segunda entrega de, lo, de los aportes que hemos venido haciendo a, a San Francisco, a la provincia. Tenemos el miércoles tendernos al, al, al Bajo Yuna, vamos a anunciar hoy. Ya lo hablamos ahí con algunas de, de las personas del Bajo Yuna para y hoy estuvimos reunidos con de Sánchez también, para llegar también a Pimentel Castillo. Y hoy quisimos eh, de nuevo eh, la comisión, que teníamos un, el dinero que habíamos donado, no, no se estaba dando casi salida, se, se pagaron unos tres o cuatro ataúdes de, de, de alguna gente que, que fallecieron, algunas recetas mínimas, y entonces el dinero estaba estancado, lo que decidimos fue comprarlo de alimentos y hacer raciones, para seguir eh, eh, el, nuestro proyecto nos sentaremos ya a, a cuadrar veas, eh, pero siguen algunas donaciones Ahí uno